Experiencia, bueno, aquí vamos a hablar un poco de la experiencia nuestra en, en Guadalajara. Somos, una, bueno, somos una, una entidad que es primero eh, a varios del barrio. El barrio es, tiene 20.000 habitantes aproximadamente. Es un barrio marginal creado en, en los años 60 con fecha de caducidad. Pero pensando que traer 30 años y, y luego, pues, no se sabía qué pasaría con él. No? Es, esos barrios que se han con un boom de inmigración de, de interior de Andalucía, Sevilla, bueno, de, de diferentes partes de este, muchos extremeños, murcianos, de, de todas partes de España. Entonces, es un barrio en el que la gente cuando vino en, en los años 60, como en todos los barrios, vino, pues a progresar, a, a intentar eh, a, a buscar trabajo y a, y a, y a crear un, un espacio. En este barrio eh, se, hay mucha cantidad de, se juntó mucha cantidad de gitanos eh, que venían de barracas y de, de, de, de, de, de la expropiación de la autopista. Se creó un autopista y entonces con la, la superación se, con, se concentraron todas las, una cantidad de gitanos importante. Nuestra entidad también tiene una, una historia de aproximadamente unos casi 50 años también. ¿eh? Entonces ha pasado por diferentes etapas en las que la lucha social era importante. Muchos barrios de Barcelona, de la periferia de Barcelona. Y bueno, perdón, San Roque es un barrio de, de la periferia de Barcelona, de la ciudad de Badalona. Está ubicado en Badalona. Y lo importante de, de la entidad es siempre eh, la finalidad ha sido um, intentar trabajar por la cohesión social. Porque en el barrio siempre no haya conflicto, porque eh, a medida que la, la, hay diferentes etnias o hay diferentes oh, mmm, culturas, pues que no haya ese choque cultural y, y siempre es, es la, la idea de trabajar por la, por la cohesión social y por también velar… Estoy un poco nerviosa… <risa> Y, no, no eh, Pues por el trabajo comunitario y también por las personas que están en, en situación de riesgo social ¿no? y de exclusión social. Esa es, es, es, es a, nuestra finalidad. ¿Qué pasa? Que cuando la gente ha, eh, ha, ha evolucionado cuando las personas que vienen en el barrio hm, han tenido hijos estos hijos han sido médicos algunos <coughs> los, hm, eh, tienen oficio han ido del barrio se han quedado los padres y muchas veces cuando han seguido evolucionando se han, se han ido del barrio entonces vienen y ocupan otras personas entre ellas, pues muchas, ahora mucha gente inmigrante ¿no? entonces nos encontramos con ch pakistaníes, chinos eh, no, no sé, eh, marroquíes eh, y, bueno, y de todas partes del de, de, de mundo ¿eh? entonces, ¿qué pasa? los gitanos, también hay gitanos rumaneses ¿eh? rumanos que ya sabéis que, bueno, que eh, la, es, una, es una de las más problemáticas que, eh, que existe porque incluso los gitanos de o sea, los gitanos autóctonos, que ahora en teoría son catalanes, siempre tienen muchos problemas a la hora de convivir o compartir con otras personas. O sea, en realidad hay un gran índice de racismo en la cultura gitana. ¿no? Entonces, para mantener, marcan a veces, marcan territorio. salir a la calle a jugar con todos los niños ¿no? entonces compartir espacios con gitanos paños y así. entonces un poco es ese trabajo que hacemos entre otros entre otros entonces hubo un en el 2009 tuvimos una experiencia y unas chicas que vinieron a la TN a nuestra nuestra entidad se llama Fundación Ateno San Roque. Entonces, a partir de. A, había una exposición de Roberta que había, que había hecho en. La Bobechón. La política de las piñeras chilenas. Exacto. Entonces, dos chicas dieron. Dos talleristas vieron este trabajo y quedaron prendadas y dijeron, pues vamos a proponerlo a la entidad, ¿no? Porque también trabajamos con un grupo de mujeres eh, con varios grupos de mujeres y, y se hizo una experiencia con 56 mujeres 67 mujeres 67, eh, de diferentes grupos uno era propiamente de alfabetización en la... Y la alfabetización pero que vivían de musulmanas, marroquíes, migración extranjera. Eh, Después había un grupo de gitanas y eh, un grupo de, de personas mayores que de la parroquia, eh, que, que es muy dilatado, eh, bastante mayores. Eh. Y después otro tipo de mujeres, que eran las mujeres que venían de, de los años 60, previamente de, de, de la inmigración. Entonces, lo que se intentó fue trabajar un poco, en, cada una en su grupo, hablando, conversando, cada una eligió su tema, y a partir de aquí, después se puso en común toda la realidad, ¿eh? todas, las, las, todas las experiencias. Todas las arpilleras se pusieron en el mundo y se presentaron. Y se vio que había temas coincidentes, ¿no? Pues que, que había... Las personas que habían emigrado en los años 60 iban con su maleta, iban con y, y, y, y, y, y, y, y, y se juntaban ante él. Las señoras que habían venido ahora se venían, venían en avión. O sea, compartían, o, los sabemos, que se cuidaban por los hijos, las fiestas y, y se vio que los temas eran como un, coincidentes. Un. Y también el tercer punto en que se dio con esta experiencia es que ¿no? estas, estas, esta, la fuerza que tiene mi trabajo, ¿no? la fuerza de comunicar a partir de una cosa curiosa, la cosa que yo sé, que las señoras sobre todo en los años 60, las señoras mayores, eso, un trabajo, una manera de, de realizarse, de, de ver allí su, su, su trabajo, su vida, su, su, su deseo, su historia. Y entonces plasmar allí y luego explicarla a los demás. ¿no? Es mucho más fácil que ponerse a hablar y decir, ahí ya lo que es. Y claro, no pensábamos que esto iba a ir a a dónde iba a ir. ¿no? Nosotros pretendíamos pues, que las mujeres descubrieran que una mujer y somos iguales y diferentes a las veces, que conociendo a, a, a la persona graduable perdemos el miedo. Y entonces es como una manera de relacionarse mejor, ¿no? un punto de encuentro. A partir de aquí vimos que esta exposición trascendió y, y, nos, y nos fue a parar al para un volver que es uno de los, ¿no? los museos que hay en Barcelona y a partir de aquí pues a, viajó. viajó a la al ayuntamiento y pues, las mujeres se sintieron mucho más o sea, no estaban muy felices porque su obra estaba en un museo estaba pues, a la disposición, la no había otra persona sí. los medios eh, los medios eh, dieron publicidad y a partir de aquí vinieron nos vinieron como a pedir ayuda a otras entidades. Por ejemplo, unas entidad que se es un grupo de un pueblo de cerca de Barcelona, de Caldas de Montbuy. Nos dijo, nosotros trabajamos los temas de migración Entonces, nos encantan las artilleras y su poder de comunicación. Y entonces, ¿podríais montar algún tipo de experiencia o de exposición en el que nosotros pudiéramos trabajar el tema a partir de vuestra exposición? Disculpe, ¿qué quiere decir parcel artillera, Es que nos, no, no conozco vale. esa palabra. ¿Qué significa parcel? Ah, farsel. Sí. Es atillo. En, en Cataluña tenemos unos pañuelos que se llaman mucados de fe que es eh, pañuelos de hacer atillos. Entonces son unos pañuelos cuadrados que tú coges, metes uh -huh. las cosas dentro, haces un nudo y haces un nudo y luego. haces. Uh -huh. ¿Sabes? Y que se encierra la espalda o, o que también se llevaba con un palo mm. acogido, ¿sabes? son pañuelos y maletas mm. para trasladar las cosas Qué bonito sí. y esta exposición también viajó pues viajó a diferentes sitios en los que quisieron trabajar también el proceso migratorio o sea, descubrimos que, era, que las artilleras, por un lado, expresaban sentimientos, historias, y por otro lado nos ayudaban a reflexionar sobre temas. ¿no? Entonces, era un campo de una fuerte increíble. No, es, uh, no son las artilleras chilenas, son desde una perspectiva más real a nuestra, a nuestra realidad, ¿no? más adaptada a nuestra realidad. Roberta nos eh, dijo, ¿por qué no venís a Irlanda? Y presentáis vuestro barrio, vuestra entidad. Y, y, y bueno, se nos ocurrió hacer una artillera que expresara eh, realmente la diversidad. ¿no? Porque si nuestro barrio era diverso, pues ahí expresamos eh, había por ejemplo, gente de Pakistán que, que vuelan cometas en días de fiesta. Por ejemplo, su costumbre es hacer volar cometas. Y aquí la señora pues, expresó esto. Este, por ejemplo, no se ve muy bien, pero es, son más, es una boda gitana. Entonces es todo el ritual. ¿Cómo lo explica la, la chica? El ritual del pañuelo. Aquí, por ejemplo, también es una, es una chica que es expresaba cómo eh, vendía flores el día de San Jordi vendía las rosas y era el único día que garantizaba que ese día debía tener eh, un sustento ¿no? y entre otras cosas también es por ejemplo la nivel de fiestas esas artillas reflejaban un poquito toda nuestra nuestra vida a partir de aquí se transformó un poco y la hemos utilizado para enseñar un poco nuestro barrio fuera a otros líderes ¿no? decir una pregunta? sí pareció muy importante en algún momento que en Irlanda del Norte donde habíamos empezado se pudieran traer otras experiencias y que los grupos de espejistas fueran curadoras también es decir, el desafío que la invitación estaba pero que ellas hicieran su, su propio proceso de diseñar una exposición y traerla y tenerla. Así también llegó Neus con las artilleras de los niños tuvimos 31 experiencias desde Afganistán eh, Guatemala y distintos países, era traer comunidades y ocupar un espacio y tirarnos a que cada una podía ser su propia curadora y claro con apoyo y eh, todo lo demás, pero dueños de su propia historia Era, ¿no? Creo que a Jamaica o no, a... ¿Dónde está mi alquilla? No sé, esta... Ya, ya habíamos perdido el eh, lo... estaba. Y claro, todo esto, hay muchas señoras que, que han seguido el, la historia y están súper bien. Eh, están súper orgullosas y se sí, encuentran súper bien. Y a estas alquillas nosotros le llamamos embajadoras. Pues, a partir de aquí ya fue un vuelo La, hay un grupo de mujeres que dijo esto tiene que ser más o sea no puede ser mi historia y ya está esto tiene que ir a más porque da más de sí ¿qué es lo que hacen las artilleras chilenas? pues tratan una realidad dura y... Que, que tenemos nosotros que siempre son señores comprometidas que siempre han estado luchando porque por, por la limpieza del barrio porque la gente... Eh, el, el espíritu este comunitario ¿no? y de cohesión social y tal pues hemos de hacer algo a, nivel, a este nivel de, a, y, y denunciar o, o mirar y entonces casualmente eh, siempre hacemos expo, eh, exposiciones y tratamos temas dif diferentes en, de reflexión bueno, el, nuestra entidad es como para pequeños, grandes, mayores, para todo el mundo, ¿no? Entonces, hay como diferentes, hay 16 proyectos. A la vez 16 proyectos, entre ellos, algo el de formación y siempre se hacen charlas que sean interesantes y con, y con un cierto nivel de, de reflexión y de, y de mirar como de crítica vino Asunta ya que es una historiadora um, investigadora que investigó sobre la, um, el paso de los, a los Pirineos por los Pirineos de, el exilio, ¿no? Aquella, cuando acabó la guerra entonces las 500.000 personas que pasaron los Pirineos y cómo en un puntito cómo se ubicaron en <ríe> en las relés, en las playas aquí de Francia, ¿no? ¿Cómo, cómo acogieron a los... A, o sea, un poco... Me recordaba la historia de, de, de Canadá, ¿no? Cómo acogieron a esos 500.000 personas que lo que hicieron es... Nos, nos dejaron una playa y cuando estaban allí en la playa cogieron pam, pam, pam, pam y nos cercaron. Esa fue la acogida, ¿eh? De ganso, de, de, de, de la comida... Entonces, toda esta historia... No se Y aparte, y cómo, y cómo en, en Elna aparece una, una maternidad mmm, gestionada por Elizabeth. Nacía su hijo, estaba unos meses y luego volvía. Pero no sabía más. Bueno, pues allí nacieron como más de casi 600.000 niños. Perdón. Sí, gracias. Casi 600. Casi 600.000. Claro. Claro. Es Pues casi 600.000. ¿Y cómo esta señora gestionaba la, cómo era Suiza y entonces cómo gestionaba la, la maternidad desde el punto de, de, de, su, de su posición de, por país, ¿no? de ser nacida en la país neutral, ¿no? Entonces cómo controlaba y cómo, cómo ayudaba a los traslados o los impactos. Y a partir de aquí estas señoras se pusieron en marcha y qué iban a hacer. pues, pues sí, ¿Se pusieron a hacer? Eh, eh, una alquillera que sería la del exilio que está la del exilio que está aquí en, en la exposición de entonces todo el paso ella, eh, lo que se observó es las fotos cómo, cómo, lo, cómo lo representábamos para, de alguna manera ¿no? entonces es lo que es eh, todo el camino que sería este camino y está toda la experiencia de las vallas de las bebés, sí. cómo los niños quedan enterrados para no pasar frío y luego no se murieron, evidentemente y frío. Y madres que al perder a mi hijo se abogaban. Todo esto se... Estas anécdotas que, que, que explica en su libro ¿no? pues se llevan reflejadas aquí. Y la otra es, evidentemente, la, la maternidad. Entonces, todos los niños... Eh, eh, los colocaban en, en, en unas cajitas de en las cajas de fruta de y entonces allí eh, los tenían a los, les hacían irte, tener la ropa a las madres y, y era como una pequeña comunidad como una isla ahí. bueno, esta fue la primera etapa de decir, vamos a a ver qué hacemos. Y, y luego, casualmente, otra vez, Roberta, <risa> nos viene, viene un día y organizamos una semana en, por, eh, para la celebración de la, de la de la mujer, del Día de la Mujer. Organizamos unas jornadas, unas charlas, con un encuentro con otro grupo de Barcelona que empieza que Manoli, nuestra, una compañera nuestra. Manoli. Manuel ¿Eh? García hace un taller en aquel en aquel grupo de, de Barcelona y ellas empiezan también a, hacer su, a, a caminar su experiencia entonces en este en esta, um, eh, encuentro de esta semana ellas hacemos una, una exposición conjunta y una serie de charlas en torno de los derechos humanos y un taller es entonces aquí pues descubrimos también eh, cómo eh, la realidad de, de, de, de qué es realmente los derechos humanos y quién los debe eh, quién sí. debe velar por ellos ¿no? entonces descubrí, bueno, es un descubrimiento en el que salen dos artilleras importantes que, Sí, dos arquitectos importantes que tratan sobre, sobre la protección, cómo el Estado tiene que proteger a, sus, a las personas que viven en su país. Y nos damos cuenta también de la cantidad en pequeñas dosis que muchas veces no, no a ver cómo, y están vulnerados ¿no? desde, desde muchos puntos. Nos damos cuenta del problema de la vivienda, nos damos cuenta de que están echando gente de, de sus casas, ¿no? nos damos cuenta que están recortando, por todas partes, a, presupuesto para eh, la salud, ¿eh? para todo lo que a nosotros nos, nos toca más, ¿no? ¿Vale? Y, y todo y el movimiento, todos lo sumamos con el movimiento este fuerte de indignados del de momento, el que Decimos un poco, ya está bien, ¿no? Entonces, todo esto lo sumamos y vemos que no estamos tan desencaminados de nuestras, de nuestras no, anteriores, ¿no? las chilenas. Y vemos que donde están los desaparecidos, nuestros niños que quieren leche, reivindicar, y reivindicar. Nosotros también en la calle reivindicando. Pues, ¿qué pasa? Que, que entonces salen las apellidas indignadas. Es que no podía saber qué ¿no? Hacemos re una recopilación de artilleras in del inicio en el que uh, había ya unas que hacíamos la crítica de que el barrio está sucio que el barrio no lo cuidamos que no, que no nos ayudan a cuidarlo tampoco o sea, un poco rico, ¿no? recuperamos las estas anteriores Manoli y el grupo de arpilleras, de de arpilleristas, eh, hacen muchas más, o sea, que son las eh, que tenemos después, están por aquí, ¿no? Sí. Y, y dedican a hacer una, un poco de crítica, pues es, ya, ya he dicho, la salud, eh, la, los recortes en sanidad, y, y después también hay algo muy importante, también, Cómo buscas trabajo, cómo rebuscas en la basura, cómo... O sea, hay muchos detalles en cada pillera que es más que una pista Y bueno, ¿y, otra? y a partir, sí. Está. Y todo esto nos lleva a, a, a, que, a, a la suerte o... De compartir experiencias con otras personas o sea, ¿no? nosotros seguimos trabajando en nuestra línea por la profesión social, por la crítica pero también sin perder eh, nos, ha, nos ha sido muy bueno el poder acceder a, a este tipo de, de charlas o de, de crear red, ¿no? en el que ves muchas experiencias por ejemplo la de mí, ¿no? la, que yo ya había oído la otra vez que estuve precisamente aquí en, en Ginebra, pero esta vez todavía más profundamente, ¿no? El, el escuchar y cómo, cómo van cambiando las políticas de pues esto, la problemática que tenemos aquí también sobre la inmigración, Y vemos que en el mundo pues, está como generalizado, ¿no? como De qué manera se afrontan en otros países y te vas saliendo, ¿no? Te estás conectado con el mundo fue una experiencia buenísima, y bueno, y, y ya está, porque seguimos compartiendo experiencias y nosotros lo que tenemos también es intentar que todo lo que se haga o sepamos que se hace en nuestro entorno, pues lo queremos comunicar y es una, es una un hábito que intentamos tener. Y con la idea un poco de, de, de, de conseguir nuestros objetivos y, y que la gente se relacione. Y, y, lo que y también que lo pasamos muy bien. Y lo pasamos muy bien. <risa> <risa> <risa> relaciones personales que se van socializando y entendiendo entonces, no hay pasada por Barcelona que no sea para hacer algo en conjunto y a su vez disfrutarlo entonces es ese elemento de temas duros, trabajarlos en unos ambientes gratis bueno y con esto ya está, lo único que quería decir es que, que como una entidad nuestra que es muy local, que es un puntito ahí que las arpilleras nos han dicho: ver un poco más el mundo, ¿no? Esto que, del que hablamos, pues, verlo un poco más de cerca. Y con esto ya. Muchas gracias. Sí, es. Bueno, presentamos un poco ICIA, ICR Landarias Boltonsea, profesora del Departamento de Psicología Social y Desarrollo de la Universidad de Dexto. Eh, ella coordinó el proyecto UMEC Baquea Fostendupe, los niños que cosen la paz, durante los años 2012 y 2013, financiado por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Ella nos va a hablar de coser la paz apuntada, es una experiencia que se en el aula con artilleras. Y ella y unos compañeros están actualmente también eh, gestionando un proyecto que tiene que ver con las artilleras. Haces una subvención, si no me confundo, del Ayuntamiento de la Norte de, de, de, de San Sebastián. y Ella nos hablará mucho. se le hace ya que no sabe ni cómo poner el culo. ¿Alguien quiere un cojín? Es que estas sillas son para 10 minutos pero para todo el día ya llega un momento que ya no sabe ni cómo poner el culo. De ¿Sí, verdad, tenemos aquí? ¿Sí? María sí. Ah, es que hay también cojines, en realidad. ¿Están Qué buena idea. Eso no lo había visto. ¿Está bien? Jesús, dí. Nadie más se atreve, solamente María es la atrevida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? un ojo? Bueno, leo un es que Ricardo va, que recabó la ciudad, que la Yo a bueno, yo voy a ver si, porque se tenía clase en la universidad, me ha dado un poco pena porque me gustaría, me hubiera gustado haber estado en otras presentaciones. Pero bueno, lo que he podido llegar a, a justo estaba reflexionando que como todo está bastante conectado. ¿no? Eh... No, bueno, porque bueno, nos conocemos muchos y muchas así que también un poco estar en familia. Igual voy a contar, porque creo que es importante cómo llega a este proyecto, ¿no? cómo yo me embarco en esta aventura de un para que bueno, yo estudié en 2011-2012 un máster en Barcelona, en psicología social, y ahí vuelvo a conectar con una persona, Neus Bartiore, que creo que se ha hablado de ella en algún momento, eh, porque justamente hay una exposición en la Bonne Besson de Arpilleras, eh, y bueno, me, me invita a través de una lista eh, del Grupo de Acción Comunitaria donde estuvimos juntas eh, unos años, y bueno, pues yo voy a esa exposición, ahí me la encuentro. Y allí veo eh, bueno, pues las arpilleras de niños y niñas de la escuela San Paul de San Pau, perdón, de San Paul de Mar, que es un pobrecito que seguro que la pues, está como a media hora en la costa, ¿no? Y ahora 40 minutos de Barcelona. Eh, bueno, pues a partir de volver a conectar con Neus Bartroni, que ya es docente eh, en, en esta escuela eh, pedagoga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 fue pues el 20 de octubre, ¿no?, cuando eh, está todo el tema del, del, bueno, del alto fuego de, de, de ETA, ¿no? Entonces, bueno, a mí es ahí que nos encontramos y eh, ella me dice una frase, ¿no?, ¿te imaginas a los niños y niñas del País Vasco cosiendo sobre la paz, no?, o sobre cómo ellos ven y cómo ellas ven el proceso actual, ¿no?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 Eh, digo esto porque sí que es verdad que para nosotras fue fundamental el apoyo y la, bueno, la compañía de los Bartrolli que ya lleva ya mucho tiempo desarrollando esto hoy en la escuela. Entonces, bueno, pues ella fue un poco la que estaba de coordinadora eh, en la escuela San Pau y San Pueblo de Mar y eh, bueno, nosotros nos íbamos a encargar aquí de buscar bueno, pues un centro que se animase un poco a vivir esta experiencia. ¿no? Eh,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 pues es una edad que, que por ella, ella ha tenido la experiencia de hacerlo con más pequeños, ¿eh? pero bueno, sí que era, es una edad que, que siempre veía, bueno, primero ya empiezan como mucho más a, a, a razonar. Y todavía son niños, ¿no? Bueno, es, es una edad que la verdad es que mí también fue un descubrimiento. En, en el caso del País Vasco hicimos la experiencia con el castor Andreunda de Sopelana.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 Eh, os traigo unos mensajitos de los niños y niñas que se van contando sin conocerse entre ellos, y, sino que saben que a la vez están haciendo artilleras. Hola, me gustaría decir que la artillera es un método de recordar momentos que no quieres olvidar o para sentirse mejor, con la, la realidad un amigo. ¿no? Esto es muy curioso porque en ningún momento nosotras dábamos... Eh... En ningún momento damos, Se el idioma